He decidido pasar esta mañana de, del primer día del año eh, bueno, pues probando algunas opciones de mi ordenador sobre todo el, el cómo se grababa la pantalla y para ello pues eh, he decidido he recordado pues, la partida de ajedrez que, que hizo que surgiera en mí la, la, la afición posterior que, que me llevó a ...bueno, pues a, a jugar al ajedrez y a ser un verdadero aficionado a este juego. Eh, fue en 1972, eh, en un mundo que ya ha desaparecido, era el mundo de la Guerra Fría... ...y en 1972 en Reykjavik, la capital de Islandia, se enfrentaba el mundo occidental con la Europa del Este... Luchaban por el campeonato del mundo, el campeón soviético Boris Spassky, que le tentaba en ese momento la corona, contra el heterodoxo jugador norteamericano Robert James Fisher, a quien todo el mundo llamaba Bobby Fisher. Este enfrentamiento era algo más que un enfrentamiento de ajedrez, este enfrentamiento ponía en cuestión la hegemonía soviética en este juego que había durado pues, desde prácticamente el final de la, Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial a la muerte de, de, de Alekhine que también era un jugador ruso, pero no era soviético. Estaba a cabo sus días en un hotel de estoril desahuciado tanto por los soviéticos como por los aliados. Eh, esta, este match por el Campeonato del Mundo además estaba rodeado de increíbles tensiones. Robert James Fisher eh, deseaba eh, no solo ganar el campeonato del mundo de ajedrez, sino que se reconociese el juego con la importancia que tenía y exigía una bolsa enorme de dinero por disputar el campeonato del mundo. Él había ganado convincentemente a todos sus rivales de forma aplastante en las eliminatorias previas para que le permitieron ser el aspirante a la corona y no estaba dispuesto a percibir menos dinero del que, por ejemplo, percibía Cassius Clay por jugar, por combatir en el campeonato del mundo de los, de los pesos pesados. Este, que fue un problema importante, tampoco fue el menor de ellos, porque este problema lo resolvió un mancarol indiense, creo, creo recordar que se llamaba James Slater, poniendo una importante bolsa sobre la mesa. Pero es que Bobby Robert Fisher también tenía exigencias en cuanto a las condiciones de juego, le molestaban las cámaras, que querían retransmitir el match, le molestaban los ruidos que efectuaba el público, que era imprescindible porque la expectación que había levantado este match era absolutamente enorme. Fue necesario incluso que el secretario de Estado norteamericano, entonces Henry Kissinger, llamase directamente a Robert James Fisher y le, y le rogase... Que, que disputase este match por el campeonato del mundo, porque allí estaba en juego mucho más que un simple título de ajedrez, allí estaba en juego cosas muy distintas que a Bobby Fischer, un auténtico devoto del ajedrez, probablemente se le escapaban. Eh, el match comenzó mal para, para, para Robert Fischer porque eh, perdió la primera partida, a una defensa limizó india y en la segunda simplemente no compareció, no estaba de acuerdo con las condiciones en las que se estaba disputando el match y, y, y, y como la organización no se plegó a sus exigencias pues directamente no compareció y la partida se le dio por perdida por forfeit Afortunadamente, para la historia del ajedrez, eh, la, la delegación soviética y la, y la organización aceptaron algunas de las exigencias de Bobby Fischer, y este sí acudió a disputar la tercera partida, una defensa indovenoni en la que Fischer jugaba con negras y que es una partida clásica de, de, de, de pelea y de lo que era capaz de hacer el, el astro norteamericano. A partir de ahí. El match fue inclinándose poco a poco a favor de, de Robert Fischer, aunque en la undécima partida Spassky venció y ahora jugaba en la 13 con blancas para tratar de volver a poner el match en equilibrio, o por lo menos muy cerquita del equilibrio. Eh, para mí, esta fue la partida ¿Linciares? decisiva y esta fue la partida que acaparó toda mi atención infantil, porque en un dominical de ABC apareció comentada por el entonces maestro internacional Román Torán, hoy fallecido, luego fue presidente de la Federación Española, si no recuerdo mal, eh, y captó mi atención. Ahí aprendí que las partidas de ajedrez se podían escribir, se podían comentar, se podían reproducir, y esa partida captó toda mi, toda mi atención infantil. Y a mí me hizo dar a esta partida... Pues, pues unos tintes casi míticos y en verdad que los tuvo porque probablemente fue la, la partida más decisiva del match esta, de, esta décimo tercera partida a partir, a partir de la cual el signo del match eh, quedó claramente definido. En esta partida Boris Spassky conduce las piezas blancas y Bobby Fischer eh, las negras y Boris Spassky abrió con... Eh, con peón 4-rey, la, la, la, la jugada, una jugada agresiva y dispuesto pues a tratar de, de, de conseguir la casi igualdad en el marcador. Probablemente Bobby, eh, Boris Spassky esperaba que Bobby Fischer se defendiese con... C5, peón 4 al Fildama, la defensa siciliana, que durante toda la carrera profesional de Fischer fue su caballo de batalla, concretamente la variante Nydorf. y contra esta variante eh, Spassky había demostrado una buena preparación en partidas anteriores, obteniendo posiciones favorables y venciendo incluso en, en alguna de ellas, pero en esta partida Bobby Fischer no estaba dispuesto a jugar la defensa siciliana, no estaba dispuesto a enfrentarse a la preparación del astro soviético y decidió jugar una línea que apenas se había jugado nunca en los campeonatos del mundo. Esta defensa, la defensa alequine, es una defensa de las llamadas hipermodernas. Nunca ha tenido demasiada buena fama, siempre ha arrastrado un cierto velo de, de, de dudosa y realmente no es una invitada frecuente en los campeonatos del mundo. Hasta este momento creo que solo se había jugado una vez en el match al king -V por, el, por, el, por, el campeonato, por el campeonato. En realidad es una defensa hipermoderna que lo que trata no es tanto de controlar el centro como de provocar una expansión del centro blanco, tratando luego de cuestionar que este dominio blanco del centro eh, ...no sea más que un problema para él por estar sobredimensionado. Eh, y lo veremos. Spassky juega la variante principal y más fuerte... ...que es eh, E5, peón 5 rey... ...Bobby Fischer la natural, caballo de 5... ...Boris Spassky de 4 y Fischer la natural de 6. Y aquí se abren para las blancas eh, dos posibilidades fundamentales... Eh, quizá la variante que mejor explica cuál es el sentido de esta apertura para las negras... ...es la denominada variante de los cuatro peones. Las blancas ocupan el centro con sus peones... ...mientras que eh, las negras entienden que, esta, que habiendo provocado esta expansión... ...pues eh, el centro blanco no será una base de operaciones para las blancas sino que al final lo que será será un reducto que habrán de tratar de defender no pudiendo usar de él. Y sobre esta batalla de ideas es sobre lo que gira esta partida, el, el dominio del centro por ocupación, como hacen las blancas y como preconizaba la escuela clásica del doctor Siegbert Tarrasch o Steinitz, eh, y, la escuela, y por parte de las negras una visión hipermoderna, esa visión que tenía la escuela así llamada también, hipermoderna, que más bien era preconizada por, por, por jugadores como Ricardo Reti o como el genial Aaron Nizovich. Esta partida, esta partida o esta variante suele continuar de esta forma. Las negras ponen presión sobre el peón de D4 de 4 dama mientras que las blancas pues eh, han de defenderlo eh, alfil e 3 naturalmente y no caballo f6 por alfil g4 clavando el caballo eh, lo cual comprometería un tanto la posición de las, de la, del centro blanco alfil f5 caballo c3 e6 ...caballo f3. Y aquí se abre un amplio abanico... De, ...de posibilidades para las negras... ...en su tarea de continuar... ...con el minado... ...o con la presión... ...sobre el centro blanco. Jugadas como... ...caballo b4... ...amenazando un doble en c2... ...pero sobre todo... ...posibilitando el uso del peón de c... ...para minar el centro... ...alfile 2, alfile 7, perdón... ...la jugada clásica después de enroque, el minado del centro seguirá con f6, jugadas más audaces como dama de 7 con idea de enroque largo y concentrar las piezas mayores de las negras contra el peón de d, o incluso jugadas pues como alfil g4, alfil g4 que ilustran perfectamente cuál es la idea de, de esta defensa y el estrés al que está sometido el centro, el centro blanco. Ahora las negras amenazan con, con alfil por caballo, han clavado también este caballo que ya no está defendiendo, ya no puede defender convenientemente el punto de 4, con el cual bueno pues las, las blancas, con toda naturalidad, pues, interponen el alfil, deshacen la clavada, pero ahora vemos que tras alfil por caballo hay que tomar necesariamente de peón porque eh, si se toma de alfil el, pe el, el, el, el, el peón de c4 de las blancas está en pris esto <coughs> ilustra la presión o lo incómodo que puede resultar en el, el, el, el, la presión que están ejerciendo las negras sobre el centro blanco no obstante las, las, las blancas pueden tomar perfectamente de peón porque aunque el jaque de la dama en h4 resulta muy muy impresionante es perfectamente se puede cubrir perfectamente con alfil f2 y tras dama f5 dama f4 aunque la posición parece muy cómoda y muy buena para las negras la realidad es que esto no lo es así tanto y en la práctica, jugadas como C5 por parte de las blancas, eh, que por ejemplo, tras caballo de 5, caballo por caballo, peón por caballo, hacen perder al centro negro su dinamicidad, eh, su dinamismo, pues eh, se ha demostrado que esta posición en general eh, pues ha resultado levemente favorable para las, para las piezas blancas. No obstante, todo el tema está en debate, todo esto está en cuestión y con cada avance de... de la teoría o con cada novedad que aparece, la valoración de la posición puede cambiar. No obstante, esta posición creo que, o estas variantes, creo que ilustran bastante bien cuál es la, el espíritu que, que late detrás de esta defensa de eh, una defensa de las llamadas hipermodernas.